Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por ver un video más. Yo soy Elías Ruiz, Lomana. Y bueno, el día de hoy voy a eh, enseñarles o voy a hacer todo un tutorial eh, súper extenso y profundo de eh, lo que es Chitubox. box cómo usarlo, cuál es la, eh, cómo es su interfaz, eh, cómo agregar una impresora, configuración, soportes, tipos de resinas, cómo eh, configurar parámetros para diferentes resinas cómo eh, ahuecar piezas, cómo crear agujeros en las piezas para eh, el drenaje de, de la resina, posición, slice, la inclinación correcta, eh, eh, el slicing, etc. Pero además voy eh, a hacer algo que... voy a dividir este video en dos partes. Esta primera parte la voy a hacer eh, con todo lo que es Chitu box. Digamos que la parte de cómo eh, preparar tu pieza antes de la impresión y la segunda parte va a ser cómo imprimir tu pieza y aparte cómo eh, realizar el post-procesado, eh, el, cura, el curado, el, el, la limpieza de tu, de tu pieza o de tu figura, etc. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestra nuestro software de Chitubox. Para esto vamos a ir al, a la página de Chitubox, que es Chitubox.com y lo primero que nos va a aparecer va a ser esta página, ¿no? Que es, eh, digo, nos van a enseñar todo el como las, las novedades que tiene su software, el software eh, básico y el software Pro, ¿vale? Eh, ¿Cuánto cuesta el software Pro? Cuesta 169 dólares, es, eh, sé que es algo elevado el precio, pero <coughs> déjenme decirles que eh, constantemente eh, la gente de Chitubox está haciendo directos en YouTube y en Facebook y en esos directos ofrecen, normalmente hacen sorteos y ofrecen eh, licencias gratuitas de un año, pero aparte... Eh, si no ofrecen por ejemplo esas eh, o no fuiste ganador de una licencia gratuita ofrecen descuentos mientras está el directo a veces del 20% del 40 del 80% entonces ahí es cuando ya como que vale la pena y sobre todo vale la pena el box Pro para personas eh, que tengan por ejemplo negocios de, o que estén imprimiendo para para dentistas o para guías quirúrgicas de eh, dentales o para joyería para miniaturas de juegos de mesa etcétera para eh, figuras de acción que es lo, a lo que voy a ir ahorita porque eh, en, el, en la segunda parte de este video vamos a estar imprimiendo estas piezas se las voy a enseñar acá estas figuras son unas figuras de acción articuladas que ya vienen listas para eh, para la impresión en resina Bien, ya eh, configuradas. Si alguien vio recientemente el video de Uncle Jesse, va a ver cómo imprimió todas estas figuras y está increíble. Se los dejo en la descripción también el, el enlace a su, a su video. Y eh, bueno, lo que hace este, es, uh, es, este señor es una persona que, uh, de Alemania, es un alemán llamado Michael, muy buena gente por cierto. Este, me proporcionó algunos de estos modelos para que eh, los pueda imprimir y ustedes los vean y seguramente también podré conseguir ahí algunos de cupones de descuento para que ustedes los descarguen la verdad no son caros, yo de hecho los primeros yo los compré después ya este, pude eh, contactarlo y me mandó eh, otro par para, para hacer el, el video que, que, que tengo pensado hacerles ¿va? entonces bueno, esto es algo importante de estas piezas, digo ya ahorita pasamos ya con Chitubox, pero algo importante de estas piezas o estas figuras, estos modelos, es que eh, tienen una, una particularidad de impresión que es como eh, en inglés se llama como stackable, que son como impresiones eh, que se pueden apilar, ¿ok? que puedes imprimir en vertical, entonces eso te da la posibilidad de imprimir más piezas o más figuras en una cama de impresión pequeña, a diferencia de que si lo hiciéramos acostado o en horizontal, nos cabrían menos modelos, vale, entonces la verdad es que está muy padre este proyecto, eh, denle una checada, ahí está, se llama Teco Toys, así como, como está aquí, Teco Toys, entonces eh, si pueden darle una checada, un like. Su Instagram también este, es así, teco toys Entonces este, síganlo. Ahí pónganle este, a lo mejor que, eh, no sé, eh, gracias al video de Numana, este, estoy acá o lo cono te conocí por el video de, de Numana Tech. No sé. Algo así para que sepa que este, lo conocían por acá. Entonces bueno, ahí está. Ahí están los juguetes de Michael Herm. Las figuras de acción. Y eh, ahora, bueno, nos regresamos a Chitubox. Chitubox, como les decía, tiene dos softwares. El software básico, que es gratuito, que tiene muchísimas opciones, muchísimas posibilidades, eh, bastante completo. Y el software, eh, el software de Chitubox Pro. Este Chitubox Pro, como les comentaba, tiene un costo de 169 dólares pero tiene muchas novedades que no tiene el, el software o el, el Chitubox básico normal. ¿ok? Entonces, para descargarlo, simplemente se van a ir aquí a, a la ventana de Download o a la pestaña de Download y nos va a aparecer aquí dos opciones, el Chitubox básico o el Chitubox Pro. ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos descargar el, el básico, le damos clic y nos van a aparecer tres opciones. La opción para Windows, para Mac y para Linux. Estas tres eh, opciones cabe eh, señalar que ya son las, eh, las eh, el, el software ya estable. ¿Por qué? Porque yo estuve probando hace un tiempo una versión que era la Beta y todavía le faltaban cosas. Eh, ya esta versión es la estable, ya es la 1.9.1 y es la más reciente, y, eh, y la verdad es que no, hasta ahora no he tenido ningún problema. Entonces, bueno, lo van a descargar, le van a dar clic aquí, les van a preguntar que eh, un mail y su contraseña para crear un usuario y este, puedan tener también ahí como, tener como un backup de todo lo que hagan en, en Cheatbox. Ok, una vez que lo descarguen, voy a abrirlo, es este y ya lo tengo abierto. Eh, tengo ahí una, una, un modelo que en algún momento más adelante les voy a decir qué es. Esta es la interfaz, perdón, la interfaz básica de, de Blender. En la parte izquierda tenemos estas tres rayitas. Esta columna le vamos a dar clic y nos salen estas opciones. Estas opciones son nuevo proyecto, este, abrir proyecto, guardar proyecto, abrir este otro proyecto, guardar como, y bueno, ahí si sí se fijan está todos los modelos o modelos seleccionados seleccionados si yo selecciono este modelo, puedo guardar nada más este, o si tuviera 10 modelos, puedo guardar todos los modelos en, una, en un solo archivo ok, ahorita vamos a ver eso de los archivos eh, Chitubox y los archivos StL o los archivos a los que lo convierte eh, Chitubox, Chitubox que me parece que es FDG eh, pero ahorita lo vamos a ver más adelante ok entonces tenemos aquí estas opciones voy a quitar un poquito la cámara aquí para no estorbar eh, tenemos las opciones de nuevo proyecto abrir proyecto guardar proyecto y este abrir aquí no solo es proyecto aquí lo que podemos hacer es abrir un, un stl por ejemplo y luego guardar como abrir reciente aquí tengo algunos ok Ahí se fijan, bueno, pues es de, de, los, de, de, de las figuras de acción que se llama Age of Mecha, que les estaba enseñando hace rato. Y bueno, aquí la cuenta, si es que iniciaron sesión y su autorización. El lenguaje, esto es algo súper importante, porque también no todos los softwares de, de sliceado o de laminado eh, tienen como... Eh, varias opciones de lenguaje aquí tenemos español, tenemos a, a inglés, alemán, francés coreano, etc ¿no? entonces aquí simplemente si ustedes quisieran cambiar el lenguaje le dan clic y ahí está ya cambió todo el lenguaje automáticamente, lo voy a volver a cambiar a español y ahí está tiene otra sección que se llama la sección de ayuda. Esta sección de ayuda es para eh, checar, por ejemplo, eh, actualizaciones nuevas, valores de fábrica, en caso de que nosotros cambiemos valores o parámetros y no sepamos qué hicimos, a lo mejor en ese momento se lo movimos a lo loco, en valores de fábrica podemos regresar a esos valores eh, que teníamos en un principio. ¿okay? Luego, exportar configuración. Esto que... Eh, ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es importante? Es muy importante porque si nosotros ya tenemos parámetros establecidos para ciertas impresoras, para ciertas resinas que ya tenemos y que ya hemos usado, podemos exportar esa configuración, guardarla. A lo mejor yo le recomendaría guardarla en un disco duro, en, en algún lugar donde sepan que ahí lo tienen, para que en algún momento, o supongamos que es, se nos borra el programa o lo desinstalamos o cambiamos de computadora, o vamos a otra computadora este, podemos importar esa configuración y tener todos los valores eh, de nuestro cheatbox digamos de nuestra de nuestro cheatbox personal por así llamarlo ¿Okay? luego tenemos la cerca de cheatbox que nos va a decir que es cheatbox que para qué sirve el software etc. abrir ruta registro esto lo que hace bueno es un eh, es como un log una licencia que tiene cheatbox y te va a abrir el archivo en tu computadora eh, el manual de usuario es importante también te va a abrir una página en internet con el manual de, de, de Chitubox también es importante si le quieren dar ahí una checada pero si están aquí bueno pues van a aprender como lo, lo básico y, este, y a profundidad cómo usar Chitubox ¿no? a lo mejor no van a necesitar leer el manual de usuario ojalá ese es mi objetivo y eh, bueno, recopilando datos, bueno, como muchas aplicaciones lo que hacen es que si falla de repente la, la aplicación, pues manda los datos de por qué falló etcétera, ¿no? Plugins, bueno, estos plugins creo que en este momento nada más hay un plugin que es el de Anycubic, sí Le, Anycubic que lo que hace es eh, convertir los formatos eh, o los archivos para un formato eh, de Anycubic, que es como especializado, ¿ok? Eh, y luego tenemos acceso directo, que es esto, son los atajos o los shortcuts que tiene eh, Chitubox, aquí están, bueno, pues ahí si se fijan es Control-S, guardar proyecto, eh, que es como Control-Save, modelo de carga, control O eh, que es eh, abrir un nuevo proyecto, eliminar modelo, clonar modelos actuales, que es el control B Control-C, eh, eh, C control B, copy-paste, digamos. Y también tenemos la opción, después de ayuda, tenemos la opción de configuración, eh, que eso no lo vamos a mover, es una configuración por default que nos da, eh, que nos da, ¿cómo se llama? Cheatbox. y no lo vamos a mover, ¿ok? Lo cerramos. Luego tenemos ejemplos, que estos son unos ejemplos que nos da Cheatbox. si queremos abrirlos, por ejemplo, es un cubo de de 20 x 20 x 20 o un cilindro. Voy a abrir el cubo y ahí lo tenemos. ¿okay? Y por último tenemos salir, si es que queremos salir de la aplicación o simplemente lo cerramos. Vamos ya de lleno con la con la um, interfaz de Cheat y, bueno, ¿qué vamos a tener de este lado? Del lado izquierdo, tenemos cuatro iconos. Cuatro iconos que nos van a servir mucho para eh, a la hora de de eh, mover nuestra pieza de rotarla, de escalarla, reflejarla, etcétera. Cómo vamos a, a mover una pieza por ejemplo yo aquí voy a seleccionar, si se fijan aquí del lado derecho tengo las dos seleccionados voy a seleccionar nada más el cubo en este momento me voy a ir a mover <coughs> y se si fijan me aparecen varios parámetros, me aparecen eh, parámetros en X, en Y y en Z, esto quiere decir que yo puedo mover mi figura en el eje Y en el eje X o en el eje Z ¿Okay? también puedo moverlo si con el mouse dejo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro puedo moverlo hacia donde yo quiera otra cosa que tiene es que por ejemplo si yo tuviera un modelo así flotando yo le puedo, lo puedo seleccionar y decirle que me lo mueva a la base ok entonces lo va a volver a pegar a la base de impresión y también otra cosa es que si yo tuviera el modelo por aquí afuera por ejemplo y a lo mejor yo no lo veo yo le puedo decir que me lo centre entonces me lo va a poner en el centro de la de la plataforma o de la base de impresión ¿Okay? También el Reset pues nos sirve, por ejemplo, si yo estaba aquí, le pongo Reset, pues me lo vuelve a poner en la, en la, en la parte donde la tenía anteriormente. También tengo la opción de Rotar. Si yo le doy clic a este icono me aparece esta herramienta donde yo puedo rotar si le dejo arrastrando y moviendo sobre el mismo eje. Por ejemplo, aquí estoy moviendo sobre el eje X, que es el rojo, el eje Y, que es el verde, y el eje eh, Z que es el azul okay. voy a girarlo, puedo rotarlo como yo quiera por ejemplo este también si lo selecciono y ahí está okay. tengo otra opción, esto lo voy a mover ahorita por acá okay. tengo otra opción eh, que es hacerlo yo en, en ángulos por ejemplo aquí yo hacerlo eh, manualmente o tengo otra opción que se llama aplanar por cara o flatten by face creo que en inglés los que lo tengan en inglés lo seleccionamos nos vamos a nuestra pieza a nuestra figura y por ejemplo si se fijan aquí se ilumina en, en verde entonces quiere decir que me lo va a aplanar a partir de esa cara y lo va a poner eh, en, en, sobre la plataforma de impresión entonces le doy clic y ahí está me lo pone tal cual sobre esa cara en la plataforma de impresión luego eh, bueno, Reset funciona igual, nos va a devolver a la, a la ubicación donde estábamos. Escala. En Escala nosotros podríamos, eh, tenemos por ejemplo estos tres cubitos o cuadritos en los diferentes eh, ejes de diferente color, podríamos presionarlo y arrastrando el mouse nos va a redimensionar esa figura o si queremos hacerlo ya como un poquito más preciso yo aquí le podría dar, por ejemplo, una escala de 100, y ahí está. Una escala de, no sé, de 200, eh, 500, etcétera. O, o podríamos poner en X, Y, Z el tamaño en milímetros, según nosotros querramos esa pieza. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, en Scale to Fit, me lo va a escalar al tamaño de la plataforma. ¿ok? No quiere decir que me lo va a regresar a un... A un una escala del 100% o del 50% simplemente nos va a hacer una pieza muy grande que a lo mejor es más grande que nuestra plataforma la va a escalar para que quepa nuestra plataforma de impresión y podamos imprimirla tengo aquí otra opción que se llama bloquear relación yo por ejemplo si le quito eso de bloquear relación me va a agrandar las caras que yo seleccione pero no simétricamente entonces por ejemplo aquí yo si arrastro pues ahí está me va a estirar esa, ese eje pero sin que sea simétrico otra cosa es por ejemplo aquí si yo tuviera a lo mejor aquí no se nota mucho bueno lo voy a poner así si yo tuviera esta pieza o un, un mono una figura un, un cuerpo no sé humano y le pongo espejo me puede espejear eh, la pieza en, eh, en simetría en x por ejemplo así ok me, ahí está ahí está mi original y la copia con simetría en X luego eh, tengo simetría en Y igual me crea una copia y me, me hace la simetría en Y luego simetría en Z me crea una copia y me hace una simetría en Z por eso este se ve volteado porque me hizo eh, digamos el espejo de la misma figura pero en Z si no queremos que se duplique la pieza entonces vamos voy a borrar este este y este okay. bueno este también si no queremos que se duplique la pieza pero queremos espejarlo bueno entonces vamos a quitar esta opción que se que dice mantener el modelo original lo quitamos y le damos simetría en x entonces ya nos nos hace el espejo nos hace la simetría pero sin duplicar esa pieza okay. eh, bueno, eso es en cuanto a los iconos que tenemos del lado izquierdo eh, en esta parte, y eh, son como los iconos o los, sí, los botones que más vamos a estar usando en g 2 ok, para rotar, para girar, para, para mover, etcétera pero arriba si, si, si lo pueden ver aquí en la parte superior izquierda tenemos otros iconos para que nos van a servir este icono icono nos va a servir para abrir un archivo esto quiere decir un archivo chitubox o un archivo eh, stl un archivo fdg cualquier archivo que eh, sea soportado por chitubox en este es eh, donde vamos a poder guardar nuestro proyecto cuál es la diferencia guardar un archivo como proyecto o guardarlo como un STL o como un FDG si nosotros guardamos como proyecto podemos eh, eh, modificarlo en algún momento ¿okay? supongamos que nosotros le ponemos soportes a esta pieza le ponemos soportes pero eh, lo imprimimos y resulta que los soportes no eran los necesarios o no me faltó poner más soportes si yo lo guardo como FDG ya no voy a poder modificar esta pieza si yo lo guardo como eh, extensión o como formato Che2box, lo puedo abrir aquí tiene los mismos eh, parámetros que yo ya había guardado pero puedo modificar por ejemplo esos soportes Puedo agregar más soportes, puedo quitarles soportes, puedo este, moverlo, etcétera. Entonces, yo siempre les recomiendo que tengan un archivo, eh, por ejemplo, cuando guarden eh, su pieza, que lo tengan en el formato del sliceo, eh, en el formato FDG que van a meter en su tarjeta y ponerlo en su impresora. Y otro archivo que sea el proyecto Chitubox, por si nosotros queremos modificar algo. Otra cosa para por ejemplo las personas que van empezando en resina, eh, y a lo mejor no tienen ni idea de cómo, eh, cómo imprimir una pieza o cómo laminar ese archivo, ojo mucha gente me pregunta si eh, descargan su modelo por ejemplo de Thingiverse en STL y ya lo pueden imprimir en, en su impresora de resina, y no. Este, al igual que fdm por ejemplo en fdm tenemos que convertirlo por medio de nuestro slider tenemos que convertirlo a eh, a un, un código g o un g code y en esta parte en la resina tenemos que convertirlo a un archivo o un formato que es fgdg entonces eh, ojo ahí para los que van empezando un stl no lo puedes meter en tu impresora luego luego e, e imprimir vale entonces bueno eso es para, para guardar un archivo eh, como tip se los dejo ahí grábenlo guárdenlo tanto en el formato que van a imprimir como en el formato chito box por si quieren modificar más adelante luego tenemos esta opción que es como para crear capturas de pantalla yo la verdad nunca lo he usado capturas de pantalla o empezar a grabar tu pantalla si es que quieres por ejemplo aquí transmitir o algo así eh, o por ejemplo si quieres grabar algo y, y mostrárselo a alguien o mandárselo por ejemplo al soporte técnico de Chitubox. estas son las flechas simplemente de Control Z o reanudar, ¿no? O ir más adelante. Luego tenemos este que es copiar, que como ya les mostré hace rato eh, el atajo es Control C o Comando C y Control V o Comando V en Windows para, para um, Perdón, Control-V eh, en Windows para pegar. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono este modelo y le pongo Comando-C en Mac y comando B, se pega, ok, se duplica, perdón. Entonces ahí lo tenemos los dos. Igual en Windows. Podríamos hacerlo desde aquí arriba y ya, ahí está. Ok, lo voy a eliminar. Y luego tenemos otra, um, eh, otra opción que es muy buena, que es el posicionamiento automático por ejemplo si yo tuviera estos aquí afuera y me voy a posicionamiento automático y le, le digo que me lo posicione en el centro me va a intentar poner esas piezas que tengo en el centro de la plataforma si por ejemplo yo los tengo así y quiero eh, en el lado X entonces me lo va a hacer en esta parte en el eje X que sería el más pequeño de la plataforma y el eje Y es el, el, eh, la parte más larga de la plataforma. ¿okay? Entonces, en lado X, me lo trata aquí porque son más o menos del tamaño de la plataforma. No se va a notar, pero por ejemplo, a lo mejor si yo los hago un poquito más chicos. Uh, ah, miren. Aquí me lo hizo así. Lo estiro porque no tengo habilitado eh, la función de bloquear relación. La habilito lo hago más pequeñito y a lo mejor este también más pequeñito en una escala de 30% y los voy a sacar y le voy a decir que me haga el posicionamiento en el lado X entonces ahora sí se nota ahora me hizo un posicionamiento pegado en la parte eh, del eje X y ahora al lado Y me va a hacer un posicionamiento en el lado Y o en la parte del eje Y ¿para qué nos sirve esto? nos sirve mucho o nos va a servir mucho cuando tenemos muchas piezas y nos da flojera como acomodarlas uno por uno pues el posicionamiento automático nos va a servir no o sea nos va a servir para irnos acomodando las piezas sin que nosotros estemos una por uno acomodando vale luego eh, bueno aquí a lo mejor esto me adelanta un poquito pero también es importante saber que ahorita que estoy hablando de muchas piezas, es importante saber que en resina eh, el tiempo de impresión se mide por la altura de nuestra pieza. Si es una, una pieza muy alta, se va a tardar más. Pero si es una pieza pequeña como esta, por ejemplo, este, lisa, va a ser muy rápido. Pero también, por ejemplo, en FDM, si tenemos muchas piezas, eh, eso se traduce en tiempo o se va a tardar más, etcétera en la resina no, en la resina podemos tener por ejemplo 10 eh, modelos de estos o 20 y se va a tardar exactamente lo mismo que si estuviéramos imprimiendo una pieza de esas, ¿okay? entonces eh, eh, la verdad es que es muy bueno en, en la resina eso del tiempo porque no son, no son tardadas las, las impresoras de resina y otra es que pues, la calidad de impresión es muy buena ¿Vale? bueno ya es como paréntesis y ahora nos vamos a ir a la siguiente opción que para esta voy a abrir por ejemplo el cubo para enseñarles eh, esta eh, esta opción que tiene Chitubox, que se llama eh, hueco o ahuecar las piezas para qué queremos ahuecar las piezas Ahí les va. Una es para que para ahorrar eh, resina. Ok, por ejemplo, si yo ahorita hago un voy a esconder este. Sí, ahí está. Sigo, si yo hago ahorita un laminado de este cubo, un sliceado de este cubo. Va a pesar obviamente más. Va a requerir más resina porque es un cubo sólido. Por ejemplo, vamos a hacer eh, la prueba aquí, vamos a slicearlo, ¿qué modelo? slicearlo, sí. el cubo me dice que un, eh, voy a usar un estimado de 8 mililitros de resina, la verdad no es nada, pero si tuviéramos un modelo mucho más grande pues sería más resina. ¿no? Entonces, si yo quisiera ahorrarme resina, lo que me conviene es ahuecar esa pieza. Huecar esa pieza eh, quiere decir que yo voy a hacer esa pieza eh, hueca, pero yo se lo recomiendo para piezas que eh, no necesiten como mucha mmm, eh, dureza, por así decirlo, o que no se van a manipular mucho, que no, se va a, no van a hacer, por ejemplo, un juguete para para que se caiga o que se, no sé, este, que esté en movimiento, ¿no? Por ejemplo, las figuras de acción no las haría cuecas porque necesito que sean sólidas, que resistan el movimiento, el, el, todo, ¿no? Las, las, las articulaciones, etcétera. Pero en otras piezas que son más grandes y queremos ahorrar resina, lo que haríamos es dar clic en hueco y nos da eh, varias opciones la primera es que el, el grosor de, de la pared ok eh, normalmente está bien por ejemplo ahorita está en 1.20 yo, yo el rango que manejaría o que manejo es el 1.20 a 2.15 por ejemplo de grosor creo que es, es un estándar y, y, y les va a funcionar bastante bien la precisión la vamos a dejar así ahorita en 0 y la estructura de relleno eh, la vamos a poner igual en ninguno y que nos haga eh, el, el ahuecado en el interior entonces le damos clic, comienzo y se va a ver la animación ¿ok? si se fijan, esta pieza ya está hueca ahí está, está hueca, hueca otro paréntesis que vamos a ver más adelante pero cuando hacemos una pieza hueca Sí, sí o sí siempre vamos a necesitar ponerle soportes ok porque de lo contrario si nosotros imprimimos esto y la tapa pues simplemente en la tapa va a necesitar soportes, si no no se va a imprimir eso se va a imprimir mal ok entonces eso como paréntesis ok entonces ya huecamos nuestra pieza y ahora vamos a hacer la prueba de sliceado para ver cuánta resina nos ahorramos si recuerdan creo que era 8 mililitros y ahora son 2.56 mililitros entonces si sí ahorramos mucho de resina este, cuando imprimimos eh, las piezas huecas eh, y eh, como les digo les recomiendo para piezas que a lo mejor no, no se manipulen tanto no requieran como esa firmeza o esa, esa eh, dureza por así decirlo ¿vale? entonces ahí está Cualquier pieza la pueden ahuecar, cualquier pieza que, eh, que ustedes abran o en, en Cheeto Box, en cualquier pieza que ustedes tengan, pues la, la pueden ahuecar, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos una pieza hueca, vamos a necesitar agujerearla. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos eh, ponerle hoyos a esa, a esa pieza? Porque si nosotros imprimimos esto esto se va a ir imprimiendo así tu, tu, tu, tu, tu, tu. y en esos huecos o en ese hueco va a quedar resina que está en el tanque resina que va a estar tocando eso y cuando se cierre pues esa resina no se va a poder salir por ningún lado y eso es un problema, ¿por qué? porque cuando ya curemos esta pieza la limpiemos, todo va a quedar todavía pieza, eh, resina líquida en el interior y eso es un problema porque cuando esa pieza se seque, se solidifique eh, esa resina interior por los cambios de temperatura, por cambios de, de, digamos, del, que se seca, etcétera del ambiente se va a, a expandir y lo que va a hacer es, o se va a solidificar tal cual y lo que va a hacer es romper tu pieza, tu figura la va a, pues sí, simplemente este, se rompen, se, se quiebran por, por porque pues, hay una expansión interior de la resina que estaba líquida y en ese momento pues tu pieza ya no va a servir, ok, entonces siempre se recomienda que cuando tú tengas una pieza hueca tenemos que ponerle unos, unos, un drenaje, unos, unos agujeros para que se drene la, la resina. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es en el siguiente icono nos vamos a ir a agujerear. Tenemos varias opciones que es círculo, este, hexágono, cuadrado que es la forma de cómo queremos este, que se haga ese dren. El tamaño, la profundidad eh, y bueno, este, vamos a hacer el, el hueco en el modelo y esta es otra opción que se llama Keep the hole que lo que va a hacer es en caso de que nosotros queramos ese dren o agujerear esa pieza pero queramos que, que nos imprima también la tapita donde hicimos el agujero vamos a seleccionar eso ahorita la voy a quitar y les voy a mostrar vamos a hacer añadir agujero y si se fijan se pone este, este icono, que es como un cilindro donde se va a hacer el agujero. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, ok, ahí está. Va a atravesar todo esto, pero si ustedes quieran todavía o, o crean eh, una, una pared más gruesa pueden hacerlo todavía más grueso, eh, perdón, más profundo en esta parte entonces si se fijan ya es más profundo y también bueno aquí lo voy a regresar y también en el tamaño pueden hacer ese hueco mucho más grande ok supongamos que nosotros queremos aquí en la parte de abajo eh, unos unos agujeros para que drene o en la otra parte simplemente hacemos clic y si se fijan, ahí están los agujeros. Ok. Ahí está. Le damos clic y ahí están los agujeros. Y por ahí entonces va a drenar la resina. Si a ustedes les preocupa que queden obviamente esos huecos, una es taparlos con una resina, este, perdón, con esta plastilina epóxica. Se pueden tapar y se pueden resanar o con algún eh, resanador. Lijar y listo o, si lo prefieren, aquí también tiene la opción que les mencionaba, que es Keep the Hole, vamos a habilitarla, vamos a perforar, y lo que nos va a hacer eh, Chitubox es crear, eh, voy a mover esta, una pieza que va a ser la tapa del agujero que acabamos de hacer, ok? cada que hagamos un agujero con esa eh, opción habilitada, nos va a crear esa tapita, ¿Okay? Entonces podemos imprimirlo así tal cual con la tapita para que después eh, podamos pegarla con cianocrilato o con algún pegamento y ya quede este más o menos relleno, eh, relleno esa parte y no se vea el hueco, ok. Entonces, es muy importante esas dos opciones, la de ahuecar y la de crear un dren o un agujero, porque eh, nos va a... Um, una nos va a salvar de que nuestras piezas no fallen después o que tengan eh, esa expansión de la resina y se rompan. Y otra es que nos va a ahorrar resina. ¿vale? Y por último, pues ya tenemos aquí este, la opción de reparar. A veces hay modelos que... Eh, necesiten reparar por a lo mejor la, la triangulación que hicieron eh, a la hora de modelarlo no está bien tiene huecos entonces esta opción te podría servir no es de lo mejor pero eh, te podría servir eh, para mejorarlo hay una muy buena opción pero es en el Chitubox box pro que lo vamos a ver más adelante que es así te repara cualquier modelo que tenga alguna falla ok bueno entonces, ahí vimos ya cómo crear los huecos, cómo ver eh, el posicionamiento automático, cómo crear eh, agujeros en nuestras piezas, etc. Ahora nos queda ver la parte, déjenme quitar esto, ahora nos queda ver la parte de la derecha y eh, en la parte de la derecha vemos que están todos nuestros archivos por ejemplo yo ahorita voy a borrar el cubo lo selecciono y selecciono el, el botecito este de basura para borrarlo igual los, las tapitas estas que se crearon y voy a mover por ejemplo este lo voy a mover para acá y el otro lo voy a, a borrar ok la parte de la derecha consta de, aquí van a tener toda la lista de sus archivos luego van a tener aquí supongamos que tienen varios pueden seleccionar todos o uno por uno y luego aquí si se fijan hay un un icono que es una regla esto nos va a servir para ver el tamaño exacto de nuestra pieza por ejemplo aquí es esta mide 50 por 50 por un 1.90 que son milímetros ok entonces podemos eh, checar por ejemplo una miniatura cuánto mide o si queremos imprimir algo específico en tal tamaño pues podemos ver aquí eh, las medidas y nosotros ya a lo mejor escalarlo según las medidas que querramos. ¿vale? y luego en la parte derecha pues tenemos un bote de basura que es para borrar nuestra nuestra figura nuestra pieza que está en la plataforma ahora tenemos una parte súper importante de Chitubox, que es la configuración, ¿ok? En la configuración vamos a hacerle clic y supongamos que somos nuevos en Chitubox, acabamos de abrir Chitubox y queremos eh, agregar una impresora, una impresora de resina que acabamos de comprar. Entonces nos vamos a este icono de más, añadir nueva impresora y Chitubox ya tiene precargadas varios perfiles de diferentes impresoras que están dentro de, de la plataforma de Chitubox, ¿ok? Entonces, aquí ya sería buscar eh, su, su impresora, por ejemplo yo hago la mía es una Voxelab, una Voxelab próxima 6, la selecciono y ya se va a seleccionar con todos los perfiles de impresión eh, para esa eh, impresora, ¿ok? Pero si nosotros tenemos una impresora que de plano no está dentro de los perfiles de Chitubox, lo que tenemos que hacer es irnos hasta abajo en Otras o en Others, Default, y le ponemos OK. Lo que va a hacer es crearnos un nuevo perfil, aquí por ejemplo pondríamos el nombre de la impresora, aquí en Editar, aquí pondríamos el nombre de la impresora nueva y eh, en esta parte igual por ejemplo nombre de la impresora la que sea la resolución de nuestra impresora eso sí tenemos que verlo con el fabricante o en el manual siempre va a venir todos estos datos para que nosotros este, veamos cuál es la por ejemplo aquí en el número de píxeles o la resolución de nuestra impresora el tamaño de o el área el volumen de impresión de nuestra impresora Qué, qué fuente de luz tiene, si es LCD, si es normal, si es DLP, etcétera. ¿Okay? Eso ya lo tendrían que ver ustedes con eh, con los fabricantes de esa impresora. Y bueno, aquí resina, impresión, G-code, avanzado. Esto ahorita se los voy a mostrar. Entonces, bueno, eso ya tendrían que hacerlo dependiendo la, la máquina. Perdón, aquí se me, se me cayó algo. este Una luz eso ya tendrían que ustedes hacerlo con la máquina que ustedes estén usando ok entonces ahora vamos al eh, a esta parte vamos a borrar este perfil y les voy a enseñar el perfil que yo ya tengo que es el perfil de Boxelab de mi impresora tal cual como yo la seleccione se va a poner este perfil ok entonces aquí me está diciendo que tiene una resolución de 1620 x 2560 que es la resolución en píxeles el tamaño o el volumen de impresión que tiene mi plataforma de impresión es 82 x 130 x 155 milímetros y mi fuente de luz es una eh, pantalla LCD ¿Okay? es una pantalla LCD 2K monocromática luego aquí tenemos en resina por ejemplo si ven en la parte de arriba yo tengo perfiles que me los da por default la, el software entonces supongamos que yo quiero imprimir en una resina estándar gris, la selecciono, me dice qué tipo de resina es, bueno no sé, yo aquí por ejemplo le pongo una ISON estándar. ¿No? La densidad de la resina así déjenla, casi, o por lo menos a mí todas son de 1.100 y el costo de tu resina, supongamos que aquí yo, no sé, esa resina, el litro me costó $1,100 pesos, el, el litro, sí, ahí está, le ponemos litros. Eh, esto lo que va a hacer es que cuando nosotros laminemos o apliquemos el sliceado, nos va a dar un estimado de eh, cuántos mililitros vamos a gastar, cuántos, eh, el costo este, aproximado de, de esas piezas que vamos a imprimir. ¿okay? luego nos vamos a la siguiente pestaña que es impresión y estos parámetros son los importantes en el primer parámetro es la altura de capa esta va a, ser, va a determinar la calidad de nuestras piezas las impresoras de resina tienen una calidad muy buena este por ejemplo son 5 micrones es un detalle eh, milimétrico por así decirlo entonces eh, aquí nos da por ejemplo la altura de capa de 0.050 milímetros eso quiere decir que eh, podemos todavía eh, irnos más arriba o más abajo entre más arriba pues va a ser menos calidad si nos vamos más abajo va a ser más calidad pero también tengan en cuenta que eh, qué impresora tienen y si soportan bien, eh, más calidad de lo normal yo lo dejaría así como está es una calidad estándar eh, el 0.50 que la verdad es una calidad impresionante. Ya lo verán más adelante en, en el segundo video, en la segunda parte de este video, donde les voy a mostrar toda la impresión y el postprocesado para que vean las piezas y de verdad la calidad con la que quedan con, esta, con este perfil. Luego tenemos las capas inferiores. Ese de total capas inferiores va a ser eh, las capas que va, que va a tener nuestra pieza en la parte que está pegada a la placa, a la base de impresión y normalmente yo lo que hago es ponerla entre 5 o 6 creo que es un rango estándar que a mí me ha funcionado muy bien y que seguro les va a funcionar a ustedes pero vuelvo a aclarar, depende de su impresora yo así siempre lo dejo en 6 y aquí sí, estos rangos van a variar mucho dependiendo la resina que nosotros, este, que nosotros tengamos o que hayamos comprado. Por ejemplo, hay resinas que imprimen, ahorita aquí está en 2.5 en, en tiempo de exposición. Esto es, cada que vaya subiendo nuestra, nuestra, nuestro eje Z de la impresora, pues va a ir imprimiendo una capa de acuerdo a que el, la luz o la fuente de luz va solidificando esa capa y se va imprimiendo. Esto quiere decir que 2.5 segundos va a estar en esa posición, 2.5 y sube, 2.5 y sube, 2.5 y sube. Si la resina que compramos soporta eso o, o se solidifica o se cura en ese tiempo rápido, no vamos a tener problema en 2.5 segundos pero si es una resina que requiere más pues entonces vamos a tener que subir a 3 a 4 a 5 a 6 a 8 inclusive este ya depende de nuevo tanto de su impresora como de su resina de la marca de, de lo que sea ok eh, luego tenemos el bottom exposure time que es el, el la exposición o el tiempo de exposición en las capas inferiores la capa que está pegada a la, a la placa aquí tiene 20 segundos normalmente ese tiempo es mayor que el, de, que el de capa porque necesitamos asegurar que esa pieza la primer perdón que esa capa la primer capa la que está pegada a la plataforma se solidifique bien entonces por eso es mayor Aquí son 20 segundos, pero a veces son 40, a veces son 50. Yo, de hecho, un rango aproximado de tiempo que lo dejo, para asegurarme, es 50 eh, segundos. ¿Ok? Siempre hago una prueba de impresión. Ahorita les cuento. Por eso tengo esa, ese modelo en, en, la, en la plataforma. ¿Ok? Luego tenemos el modo de espora, todo esto a partir de, del tiempo de exposición, de bottom exposure time o de, de la base, esto lo vamos a dejar así, tal cual, ok, esto lo dejo así. Aquí, esto es importante, pero yo siempre lo dejo así, es, es una medida estándar, pero es importante que lo sepan y que también tengan en cuenta qué es lo que les recomienda a su fabricante de impresora o de resina que es el, la distancia de desplazamiento ok la distancia de desplazamiento del eje z hacia arriba y también tenemos en la parte de abajo el, eh, la velocidad la velocidad de, de también de, de desplazamiento ok por ejemplo aquí son 50 en la parte de arriba son 5 pero a veces pueden ser 6 pueden ser 7 yo este es lo que me sirve y es así como lo dejo. Ustedes intentenlo así, si no les funciona vayan subiendo los valores vayan subiendo los valores y también tengan en cuenta eh, qué es lo que les recomienda su, su fabricante tanto de la impresora como de resina. ¿Okay? Entonces nos vamos a G-Code, en esta parte del G-Code no vamos a mover nada, así viene por defecto, es como funciona nuestra máquina eh, donde hace los levantamientos, la posición, etc. Eh, donde vamos a nivelar también, porque las, las impresoras de resina también se nivelan es eh, no tan complicado, no tan engorroso como las FDM pero se tienen que nivelar eh, en base a la, a, la, a la plataforma y a la um, pantalla entonces ahí se nivela, es muy fácil y luego en avanzado también lo vamos a dejar aquí, así como está, tal cual pero hay una opción que es importante siempre tener activada, pero es una opción que se las da depende de la impresora que ustedes tengan. Aquí, por ejemplo, me, normalmente las monocromáticas de 2K para arriba te viene habilitada esta opción, que es Anti-Aliasing. ¿okay? Esto lo que va a hacer es, si lo tenemos activado, va a evitar que nuestra pieza se imprima con rayas o que se note mucho esa, esas eh, esas líneas de impresión entonces si nosotros tenemos habilitado esta opción de anti alias va a ser como más lícita con más calidad y la verdad es que conviene tenerlo activado ¿Okay? entonces bueno ahí están como las opciones de configuración tanto de resina como de, de, de su máquina en general aquí por ejemplo en impresión si nosotros quisiéramos agregar otra otro perfil o por ejemplo nosotros ya hicimos un, un perfil, cambiamos los valores, los parámetros, y sabemos que ese funciona, ese perfil funciona con la, con la impresora que tenemos y con la resina que estamos comprando. Entonces, nos vamos a ir aquí a editar perfil y aquí cambiaríamos este el nombre. Por ejemplo, aquí no sé, podría ser resina flexible y son, ¿no? y son, para un valor de 0.50, para una altura de capa de 0.50, entonces así lo guardaríamos y eh, ya, se va a quedar aquí registrado siempre que, siempre que cambiemos de, de resina o más bien siempre que escojamos ese, déjenme lo guardo aquí, ya una vez que se quede ahí nosotros podríamos cambiar el perfil. Y por ejemplo, ahí si se fijan, ya está, eh, ya agregué aquí resina flexible y son. Entonces simplemente la elegiría y e imprimo con esa eh, ese perfil de, de impresión de esa resina. Entonces siempre es importante que hagamos, antes de imprimir cualquier pieza y que sea, por ejemplo, una resina nueva que apenas vamos a probar, siempre es importante imprimir una prueba de impresión o varias pruebas de impresión con este modelo que está aquí que les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo descarguen este modelo se llama el xp2 de validación de resina entonces lo que tenemos que ubicar aquí es una vez que lo imprimamos que salga todo que salgan todas estas rayitas que salga eh, las letras muy bien definidas que salgan por ejemplo aquí tiene eh, como una rampa y unos números también que salga muy bien esa rampa, los logos que están aquí. Estos agujeritos es importante que cuando imprimamos, todos, así hasta el más pequeñito que se ve aquí, se vea bien definido. Se vea bien igual los huecos que están aquí, que se vean los huecos, que no se vean tapados. Si se ven tapados, entonces quiere decir que estamos dándole más exposición o que estamos... Eh, que los valores a lo mejor todavía le falta un poquito más de exposición ¿no? yo sí les recomiendo que siempre que sea una resina nueva impriman este esta, esta validación o este test de impresión ¿Cómo lo haríamos bueno pues una vez que esté aquí voy a quitarle ahí está. una vez que ya lo tengamos en la plataforma lo que vamos a hacer es eh, darle bueno tenemos ya nuestra configuración aquí en impresión digamos que vamos a probar primero con esta configuración le damos slice y eh, ya lo guardaríamos vean aquí por ejemplo con este tiempo va a tardar 9 minutos en imprimirse entonces muy rápido estas pruebas no nos van a quitar tiempo y sin embargo nos van a ayudar mucho les recomiendo que cada que hagan estas pruebas todas sus impresiones ya una vez que la tengan curada le pongan ahí unos números a lo mejor con sharpie este de la exposición que le pusieron para siempre saber cuál es la, la que les funciona a ustedes y con esa imprimir ya todas sus piezas ok otra cosa importante sobre los sobre chitubox son los soportes los soportes son muy importantes para imprimir piezas en resina ok y casi todas las piezas en resina van a necesitar soportes pero de ahí depende si eh, nuestra pieza se arruina o si nuestra pieza eh, se imprime con soportes que sean fáciles de retirar ok ahí les va este yo esta es la configuración de soportes que siempre uso nunca cambio esta configuración y siempre me ha funcionado y se quitan los soportes súper fácil ok lo primero que vamos a hacer en resina siempre que imprimamos piezas aunque se, por ejemplo esta pieza de, de, de prueba no le vamos a poner soporte esta se va a imprimir así no hay problema es una pieza muy delgadita que se puede retirar fácilmente pero hay piezas por ejemplo si yo abro no sé el ejemplo del del cubo hay piezas que a veces al ser planas por abajo y que estén pegadas a la plataforma crean un efecto chupón o un efecto eh, ventosa que lo que hace es eh, cada que se esté imprimiendo esté como chupando y soy de hecho se oye así como ok este y eso lo que va a hacer es pueden pasar muchas cosas pero una bueno obviamente arruinarte tu, tu impresión pero otra es que no se pegue no se adhiera bien a la plataforma sino que se pegue al FEP. El FEP es la lámina que tiene la, eh, el tanque, el tanque de que se llama BAT, el tanque donde está la resina. Puede que se quede pegado ahí y que ya nunca salga tu pieza. Entonces, cuando son piezas así muy planas y grandes, por ejemplo, como esta, un poquito más grandes, este, siempre se recomienda eh, que se impriman en un ángulo en un ángulo de 45 46 grados por ejemplo tanto las piezas planas como las piezas que tengan por ejemplo una figura un, un, un, este, una miniatura etcétera entonces lo que vamos a hacer es rotarla un poquito y vamos a rotar aquí puede ser más o menos como ustedes después van a calcular son normalmente lo que dice el canon digamos son 46 grados pero ustedes pueden rotarlo más o menos calcúlenle, por ejemplo aquí yo diría que está bien o hasta menos todavía por ejemplo aquí y una vez que esté así entonces vamos a necesitar soportes ok los soportes los vamos a ver en esta parte que está aquí en esta pestaña vamos a tener varias opciones lo que hacen los soportes primero aquí donde dice altura de elevación es elevarlo unos 5 milímetros de la plataforma si ustedes no quieren eso lo pueden poner en cero o pueden ponerlo en 3, en 2, etcétera ok y los soportes van a ser más bajos tienen tres tipos de soportes el fino el grueso y el medio eh, cuando son piezas muy delgaditas que no pesan yo miraría a lo mejor con el fino, ¿ok? Cuando son piezas muy pesadas, sólidas, muy grandes, yo miraría con el, el soporte grueso. Pero el que siempre les recomiendo y el que yo uso siempre, cualquiera sea el, el tamaño de las piezas que esté imprimiendo, es el soporte medio, ¿ok? En el soporte medio, en la parte de arriba, eh, en el tipo de contacto, aquí si se fijan, si yo lo pongo aquí en el tipo de contacto, le di clic. Eh, este es un tipo de contacto plano. Aquí en ninguno lo pueden seleccionar. Yo el que siempre escojo y el que siempre me sirve es un contacto tipo esfera. Si se fijan, yo aquí este, estoy creando los soportes y se crea como una esferita. Eso lo que va a hacer es facilitarme a mí quitar los soportes y dañar menos la pieza, casi siempre en, la, en, las, en las impresiones de resina cuando imprimimos con soportes y eso, vamos a necesitar lijar poquito, pero la resina se, se lija súper fácil, entonces no, no va a haber problema, pero yo les recomiendo que siempre en, en el medio de contacto sea en esfera, luego el, el, el contacto puede ser, aquí lo pueden hacer más grande o más pequeño, ok Y también, qué tan profundo quieren que llegue ese contacto. Por ejemplo, aquí, si yo lo aumento a 1, a 1,40, pues ya está casi del, del otro lado, ¿no? Ahí está, o sea, ya el soporte ya llegó hasta allá. Entonces, yo aquí lo que haría, bueno, pues es bajarlo, a lo mejor por un 0,40 y tener un poquito más de contacto eh, eh, y que no que no se meta tanto a nuestra figura ok luego la conexión la conexión es eh, tal cual como muestra aquí en la imagen a ver si se ve ahí está esa es la conexión es el punto que está entre como la la unión y la punta ok entonces yo aquí también siempre lo dejo en cono pero pueden elegir, no sé, pirámide, por ejemplo, Y ahí está, este es como, ah, se me movió, ahí está, o sea, cambia un poquito la, la conexión, o en patín, ok, bueno, ahí pueden hacer varias conexiones, yo la verdad, este, siempre lo dejo en cono, Ancho cruzado, altura de inclinación cruzado. Todo esto siempre lo dejo así, tal cual. No, no hay necesidad de moverlo. Y una vez que ya tengan todo seleccionado, hay dos opciones. Pueden hacerlo así como yo lo estoy haciendo. Si yo quiero que esto sea en automático, entonces... Eh, ah, bueno. Eh, les voy a explicar también. Digo, aquí van a decir, oye, oh, y lo de medio, abajo, basta. ok. En medio... Miren, ahí está. En medio yo puedo tener prisma, cubo, cilindro, que también son este, la forma que va a tener mi soporte. Yo siempre les recomiendo, o sea, esa parte que, que va del, de la base hacia la unión, les recomiendo que siempre la dejen en cilindro, que es la más... Eh, digamos que es la más confiable ¿okay? porque soporta más, se quita más rápido y no hay ningún problema el diámetro y el ángulo lo van a dejar tal cual como está y la, la forma de pilar pequeño igual ¿okay? esa forma de pilar pequeño es, a veces tenemos como pequeños eh, voladizos que necesitan soporte, entonces son unos soportes súper chiquitos que eh, eh, la forma de, por ejemplo, de cono, pues es como la más fácil de quitar. O sea, simplemente con... Si es muy pequeñito, con, hasta con las pinzas o con, con, con un exacto, con eso se puede quitar sencillo. Ok. Luego tenemos eh, en la parte de abajo, que va a ser... Aquí les voy a enseñar el, el, el gráfico. la parte de abajo hay un patín o una base. Puede ser ese patín, puede ser en cono, ahí sí ya depende de ustedes qué es lo que quieren. Yo siempre lo dejo en patín, porque es muy fácil de retirar también la pieza cuando, cuando imprimimos. Okay. Está en, en cono, por ejemplo, entonces se hace como un conito. O en, en cubo, ahí está. En cubo no se lo recomiendo porque es más difícil, mucho más difícil quitar la pieza, despegarla, de la plataforma entonces en cubo no ni en cilindro ni en prisma eh, entonces yo les recomendaría si van a escoger alguno de esos que sea en patín o en cono ¿okay? que les va a facilitar la aplicación de... de perdón, facilitar quitar la, la pieza de la plataforma luego tenemos voy a eliminar estos tenemos la balsa la balsa es lo que va a estar hasta abajo de todos nuestros soportes yo aquí en la, en la, en la balsa nunca escojo nada o sea siempre lo dejo en ninguno y crea una balsa plana pero es una balsa plana muy delgadita que se retira muy fácilmente por ejemplo aquí ahorita la van a ver al final este y por ejemplo voy a poner otro aquí que sea eh, un patín entonces el patín crea como esa, eh, esa base este, que nos va a facilitar eh, retirar las piezas ¿okay? porque tiene como este ángulo entonces por aquí podemos meter la espátula y sale muy fácil pero digo yo no lo uso mucho porque gasto más resina pero lo pueden usar o sea no, no hay ningún problema pero yo siempre lo pongo aquí en ninguno y lo que hago siempre o casi siempre es eh, poner eh, soportes automáticos entonces para eso yo le voy a decir que me haga soportes por ejemplo aquí en plataforma y ahí está ¿Okay? si se fijan ya me hace los soportes y me pone un tipo de, de balsa ya un poquito levantada para eh, para yo poderla retirar fácilmente si yo pusiera por ejemplo la balsa en patín y le pongo plataforma me crea ese patín que también me va a hacer muy fácil este, retirar la pieza pero siento que es un poquito más... Eh, que gasto más más resina de lo que de lo que se necesita ¿Okay? entonces ahí está eliminar y si es una pieza que va a requerir soportes en diferentes áreas por ejemplo un busto donde a lo mejor en el cuello necesita soportes en los brazos etcétera entonces me iría y seleccionaría todo voy a abrir un archivo donde se pueda ver eso de los soportes ok aquí abrí una pieza o una figura una miniatura de las que yo hice que yo esculpí que de hecho la pueden descargar gratuitamente en en cool se las voy a dejar también en la descripción para que la descarguen y por ejemplo, esta pieza necesita muchos soportes, ¿ok? ¿Cómo imprimiría esta pieza con soportes? Sería así, por ejemplo, voy a rotar la pieza para que más o menos sea un ángulo inclinado. Más o menos así imprimiría esta pieza. Podría hacerlo al revés, con la cara hacia abajo, pero tendría los soportes de ese lado y me arruinaría un poco como la, la parte de, de la cara y eso. Con los soportes, entonces prefiero que los soportes queden en la espalda. La voy a imprimir sólida porque pues, es una pieza que, que es un poquito frágil, entonces necesito que sea sólida. Y los soportes, tal cual como les había dicho hace rato, este, los voy a dejar así como están, pero le voy a decir que me los hagan automático en toda la pieza. Entonces le doy clic aquí y ahí está. Ok me hizo automáticamente soportes en toda la pieza soportes medios con punta eh, con terminación en esfera para yo quitarlo más fácil Y también por ejemplo si yo detectara algún lugar por ejemplo si se fijan todas estas zonas rojas es donde ChituBox box nos sugiere que pongamos más soportes entonces si yo quisiera por ejemplo poner un soporte aquí simplemente le doy clic izquierdo del mouse y se pone el soporte ¿okay? si yo quisiera un soporte a, a partir de una unión bueno pues seleccionaría este, un soporte y ahí pondría mi soporte eh, eh, la unión de soportes por ejemplo aquí ¿no? entonces ya queda como un poquito más reforzado si eh, le quiero eliminar un soporte lo que tendría que hacer es elegir ese soporte, se pone en rojo con un clic y luego irme a esta parte de eliminar soporte o con la tecla D y eliminamos ese soporte, ok? Si queremos aplicar un soporte entonces añadir soporte y ponemos los soportes que queramos, ¿Vale? Con cada clic se va a ir poniendo un soporte, por ejemplo aquí en el tiburón en la panza. A veces también hay que checar las piezas porque eh, los, los soportes automáticos nos hacen la verdad es que una gran tarea, pero siempre hay que checar que, que no haya islas como se le llaman en Chitubox para que no, no nos salga una pieza incompleta o que no se imprima esa parte que está en un voladizo por ejemplo aquí si me regreso eh, y le doy bueno ya tenemos nuestra configuración queremos que se imprima con ese perfil le tendría que dar slice hace todo una, una este, el slice o el laminado de nuestra pieza en la parte izquierda nos dice así está tu pieza y en la parte derecha yo aquí le voy a dar un zoom out con el scroll del mouse hacia atrás y nuestra pieza se imprimiría así. Okay. Ahí está. Okay. Ahí está. Sería primero imprimiría la base de los soportes, los soportes, así, tal cual y luego bueno pues ya este la parte de arriba ok si nosotros queremos ver este si hay alguna isla que a lo mejor esté volando por ahí Chitubox tiene esta esta opción que se llama mostrar capas de isla aisladas que si le, le damos clic nos va a hacer todo un proceso donde va a detectar si es que hay islas y lo va a poner en color rojo entonces en ese momento nosotros podemos decir que, eh, que a lo mejor es necesario poner más soportes en esa área. Por ejemplo aquí me dice que en esta parte puede haber una isla. Yo aquí checo con mi modelo y miren ahí donde me lo ponen rojo, a ver si se ve, le voy a hacer zoom ahí me dice que hay una isla pero realmente es una isla muy pequeñita que sí se va a alcanzar a imprimir o sea eso ya también es un poquito a ojo que cuando son así muy chiquitas eh, no pasa nada, o sea eso se va a imprimir si son ya de plano voladizos así muy grandes este, son islas muy grandes bueno pues ahí sí vamos a tener un riesgo de, de que no se imprima por ejemplo igual aquí me dice oye esto a lo mejor no se, no se alcanza a imprimir porque hay una isla pero no pasa nada porque yo ahí tengo un soporte ok y ese esa pequeña isla se va a alcanzar a imprimir con el otro con, con la otra pieza que se está imprimiendo pero de todas maneras si queremos asegurarnos podemos volver y en esa parte aplicar un soporte por si las dudas ok entonces yo aquí eh, le voy a aplicar un soporte ahí por ejemplo y ya entonces eh, ya tendría ahí como soportada esa pieza y ya no habría problema ok está. de todas maneras por ejemplo esos soportes se los dejé todavía como muy pegados o sea podríamos todavía el, el eh, Cómo se llama la profundidad bajarla volver a, a hacer los soportes y eh, que no estén tan pegados por ejemplo aquí ya si se fijan tan pegados pero no están atravesando el modelo ¿Okay? y ahí está por ejemplo ahí pondría otra vez el soporte o por ahí y ya se imprimiría sin problema y este no quedaría ahí como un voladizo, ¿ok? Entonces bueno, así se, se imprimiría, así se ponen los soportes, así se ve la interfaz de Chitubox. Si nosotros quisiéramos ya llevar este este modelo de impresión, bueno pues nos regresaríamos, le daríamos laminar o slice y en la parte derecha nos diría, bueno estás usando tal impresora, tal resina, el volumen que vas a gastar o el, el, los mililitros que vas a gastar para esta impresión son 5.63, más o menos el peso va a ser de 6.2 gramos y te vas a gastar eh, 6.20 pesos ¿okay? en, en esta impresión. Se, se va a tardar 2 horas 51 minutos con 42 segundos. Pero esta es la parte bonita de la, de la resina, que nosotros, eh, por ejemplo, en este caso estamos imprimiendo una sola figura, pero si quisiéramos imprimir más, va a ser exactamente lo, el mismo tiempo. Entonces, siempre hay que aprovechar nuestra plataforma, si es que vamos a imprimir varias piezas, este, hay que aprovechar llenar la mayor parte de nuestra plataforma. Por ejemplo, aquí yo podría poner este aquí control c control b copiar varios no a lo mejor caben podría acomodarlos aquí y si se fijan ya ahorita estaría imprimiendo este seis modelos iguales vamos a laminar Aquí me dice que el modelo ha superado la plataforma de impresión. Eso es porque seguramente alguna base de mis eh, soportes se está saliendo un poquito, que sería esta, tal vez. Aquí en rojo me lo pone. Pero la verdad es que no pasa nada. O sea, cuando le salga eso y es algo eh, muy poquito que se esté saliendo, no pasa nada. O ya si quisieran, bueno, pues seleccionan todos los modelos y los arrastran un poquito al centro ok digo de todas maneras ahí se sale un poquito pero no pasa nada nos vamos a slicear le digo que sí que no pasa nada y esperamos a que haga el, el slice o, si se fijan ahorita se tarda un poquito más porque son seis modelos ok en hacer el laminado entonces hace todos sus cálculos y ahorita me va a decir el tiempo de impresión y cuánta resina voy a gastar, ¿ok? Si se fijan, el tiempo de impresión es el mismo, casi exactamente el mismo, pero lo que aquí va a cambiar obviamente va a ser el volumen, que son 33 mili mililitros, que la verdad es que casi no es nada, por 6 miniaturas, y, este, y el peso, ¿no? El peso total. Entonces, aquí ya lo único que nos quedaría sería guardar, y eh, nos lo va a guardar ya en, en la carpeta que nosotros queramos y le vamos a poner ahí por ejemplo no sé el nombre eh, fisherman y me lo va a guardar como un fdg ¿Okay? aquí bueno era como estaba antes el nombre pero por ejemplo fisherman mini entonces lo guardamos y nos va a crear un archivo a partir de eh, todo ese, ese slicing que, que está haciendo el, la, el, el software, el cheat Ok, vamos a esperar un rato. Bueno, entonces ya nos hizo el, el, el laminado, tardó un poquito. La verdad es que el cheat básico es algo tardado en hacer el, el laminado. Muy diferente al cheat Pro que ahorita lo vamos a ver y entonces bueno ya nos guardó nuestra, nuestro archivo que lo guarda como fdg que es este ok ahí está son 60 megas ese archivo ya lo pones en tu sd y puedes eh, imprimirlo ok entonces vamos a ahora por ejemplo si nosotros quisiéramos guardar este proyecto para después modificarlo o a lo mejor modificar los soportes lo vamos a guardar como eh, formato 2 box, okay. le damos save y lo que va a hacer es guardarlo aquí en formato 2 box. Pero ese ese formato, miren, ahorita voy a borrar todo eso. Si yo quiero abrirlo está formato chitubox box está aquí lo abrimos y me va a abrir tal cual como yo guardé el formato ok pero sin embargo yo por ejemplo podría cambiarle eh, los soportes a alguno por ejemplo no sé este le quiero quitar a este estos soportes y luego ya otra vez slicear y volverlo a imprimir entonces es la ventaja de tener un archivo guardado como chitu y el otro archivo que vamos a imprimir como fdg ok bueno este no sé qué les ha parecido hasta acá digo ya es eh, ya llevamos un buen rato pero ahora les voy a explicar eh, lo que es eh, la diferencia con el Chitubox Pro. Ok, entonces voy a abrir el Chitubox Pro. Ok, entonces ya tenemos aquí, ya abrí el Chitubox eh, Pro. Aquí ya tengo, es una de las piezas de acción de Age of Mecha que les comentaba de Teco Toys que está impresionante su trabajo y aparte cómo logró hacer eh, por ejemplo esto eh, de hacerlo como las piezas apiladas para para guardar como espacio tener para más bien para aprovechar el espacio ahí está entonces bueno esta es la plataforma o la interfaz eh, básica de eh, Chitubox Pro no les voy a hablar de todo porque Muchas cosas ya son del Chitubox básico, es igualito, pero sí de algunas novedades o algunas cosas que tiene a diferencia del Chitubox normal y que la verdad es que es bastante bueno. ¿okay? Lo primero es que van a tener más opciones en la parte de aquí, en la parte de arriba. Bueno, aquí en el comienzo van a tener lo que es nuevo proyecto, abrir proyecto, todo lo mismo. Pero aparte tienen otras eh, Opciones que se llama fusionar exportación o exportar selección. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo estas dos piezas, si se fijan aquí son dos, es esta y esta, eh, yo puedo exportarlas como si fuera un solo archivo pero en realidad son dos piezas y cuando lo abra los puedo separar y no pasa nada o podría por ejemplo nada más seleccionar este y exportar nada más esa, esa pieza ¿no? esa selección ok eso es algo que cambia A algunos seguramente les, les servirá otra eh, cosa que tiene es que por ejemplo aquí yo podría cambiar eh, las piezas por ejemplo, si son muchas piezas a veces nos confundimos. Entonces aquí nosotros podríamos cambiar de color. Por ejemplo, aquí yo lo voy a poner un azul más oscuro. Y a esta le voy a poner, no sé, un verde, por ejemplo. Entonces ya tengo eh, piezas diferentes. Voy a seleccionar las dos para que vean los colores. Y ahí está. Eso me ayuda mucho a diferenciar como las piezas cuando las estoy imprimiendo. Y a ver también, a veces este, nos gusta como tener otro color que se vean más. Por ejemplo, en el Chitubox básico simplemente es un color eh, azul clarito y un color azul oscuro. A veces no logras diferenciar, ¿no? Si lo estás seleccionando si no lo estás seleccionando. Aquí, bueno, tienes eh, estas, esta opción de cambiarlo. Y bueno, también tenemos eh, la opción de, eh, de preparar, que son todas estas opciones que están aquí arriba en la en la opción de preparar bueno igual podemos copiar el archivo pero ahora en lugar de hacerlo uno por uno podemos poner aquí sabes qué quiero que me lo copies tres veces aplicar entonces lo que va a hacer ahí está nos hizo tres copias de las selecciones que yo tenía en esta parte ok voy a regresar Okay. voy a borrar esos y ahí los tengo, okay. también tengo otra opción que digo aquí no se va a notar en este modelo pero hay modelos que tienen como brazos o diferentes piezas y lo que hace Chitubox Pro es separarnos todos esos modelos, ¿no? aquí igual no, no lo va a hacer este de forma eh, óptima pero vamos a ver qué pasa Ok, ahí está, ahí está. Sí me lo, de hecho sí me lo detectó y me lo separó por piezas. Inclusive, o sea, es un archivo que es STL que no está separado, que está todo junto. Y lo que hace, o sea, está increíble lo que hace ChituBox Pro es separármelo por piezas. Aquí voy a seleccionar y, por ejemplo, aquí me lo separó por una pieza. O sea, inclusive con los soportes y todo, está muy cañón. O sea, yo, la verdad, hasta yo me sorprendí porque no lo había hecho con unas piezas así. Ahí está. Me separa todo. O sea, esto, la verdad, para quien, quien esté, por ejemplo, tenga piezas que son, eh, o un modelo que es muy grande que descargaron de Thingiverse y está todo pegado, con este g Box Pro pod, eh, eh, podrían... Eh, separar todas esas piezas entonces la verdad es que está buenísimo miren aquí estoy separando las piernas el torso este todo la cabeza aquí está ok bueno voy a borrar todo esto y voy a voy a seleccionar nada más por ejemplo ya no me acuerdo, ah, este era voy a seleccionar este y voy a borrar todos los demás okay. ahí está, ahí lo tengo y eh, otra cosa que tiene es la orientación automática, esta casi no la uso pero, por ejemplo, les decía en, eh, hace rato que en el Chitubox básico siempre hay que orientar las piezas para que no haga ese efecto eh, de vacío, de chupón entonces, le ponemos orientación automática y en teoría ahí nos hace ese ángulo para que nosotros lo podamos imprimir pero en este caso bueno pues no no, no, no es necesario porque estos archivos ya vienen óptimos así tal cual como están para imprimirlos ¿Okay? luego eh, tenemos bueno la posición automática y tenemos otra cosa aquí lo que voy a hacer es por ejemplo aquí tengo abrí otro archivo y para enseñarles esto de añadir etiqueta que no lo tiene la versión estándar o la versión básica aquí por ejemplo nosotros podríamos escribir no sé por ejemplo lo que sea yo voy a poner nomana. y lo que va a hacer es crear como un sello este o un patrón de en relieve eh, o eh, a la inversa este, en, en, en nuestra pieza la que sea ok entonces por ejemplo aquí podemos seleccionar el tipo de letra eh, la fuente el tamaño y la profundidad que queramos que tenga si, este, si quieres que esté como salido en relieve o este hundido ok entonces por ejemplo aquí le voy a poner así como en relieve le doy doble clic le voy a poner aplicar y aquí, ahí, Va a seleccionar el modelo. Y si se fijan, ya me va a dar como ese, ese tag, ¿no? O ese relieve. Me lo va a poner según la forma de la pieza. Por ejemplo, yo lo pondría aquí, ¿no? Y ya me pondría este, ese relieve. Digo, aquí no le hagan mucho caso a eso. Así se ve como por las sombras que pone. Por default, este, la eh, Box, aquí, aquí le di clic y ya se creó otro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a, um, ahí está. Pero ahí está, ¿no? Ahí está un relieve que dice No Mana. Y así la pieza va a salir con ese relieve ahí, con, con la marca. ¿Ok? Bueno, esa es otra de las de las características que tiene. Otra cosa que tiene es esto que se llama operación booleana. Por ejemplo, Control C, Control V, voy a copiar este. La operación booleana lo que hace es eh, esto sirve mucho. Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, resina transparente y queremos un modelo que esté dentro de otro modelo, este, por ejemplo, o, o más bien un modelo que esté dentro de un cubo y se vea el modelo ahí adentro muy padre, podríamos usar eh, la operación booleana o si queremos cortar un modelo con otro modelo, por ejemplo, aquí nos dice que... Eh, voy a seleccionar estos dos. Ok. Y lo que tendría que hacer aquí es cortarme esta parte de la pieza eh, amarilla eh, o más bien la verde de la amarilla pero aquí por ejemplo nos dice si elegimos este a se va a pegar con b ok o aquí a menos b o sea b va a sustraer y luego eh, b menos a o a menos eh, perdón a y b ok entonces por ejemplo aquí si le doy a aplicar para que se entienda mejor lo que estoy explicando ok entonces aquí ya sustrajo esa parte del modelo digo aquí obviamente se ve muy mal porque no es como lo, lo óptimo o sea ahí nos va a servir más para modelos que queramos cortar que sean este casi simétricos o por ejemplo para eh, para lo que es eh, esa, esa, esa opción de de poner un modelo dentro de otro modelo en una resina transparente, eso se ve muy padre se los voy a mostrar ahí, les voy a poner unas imágenes para que se hagan una idea y bueno, tenemos también eh, obviamente todo lo de hueco, lo de agujerear, lo de cortar, pero tenemos otra otra función que a mí me gusta mucho que es cortar ¿okay? aquí podríamos cortar el modelo en el eje Y o en el eje X o en el eje Z o podríamos nosotros elegir dónde podemos cortar el modelo esto nos sirve mucho para cuando querramos separar piezas por ejemplo aquí cara de partición yo quiero cortar de aquí a acá aplicar y lo que va a hacer es separarnos esa pieza de esta ok entonces yo aquí ya puedo manipular o quisiera a lo mejor <coughs> cortarlo en el eje X, perdón, en el eje Z, vamos a bajarlo un poquito, y lo voy a cortar a lo mejor allí, entonces aplicar, y ya tendría dos modelos diferentes, ok, entonces eso también nos sirve mucho para eh, separar piezas de un modelo, y yo lo he usado mucho, este, por ejemplo para eso, para de repente hay STLs que vienen pegados o archivos pegados, entonces con eso los voy separando. Luego tenemos la opción de reparar, este también es eh, muy útil, uh, hay archivos que a veces vienen como mal, este, desde el modelado a lo mejor este, se le fue ahí al diseñador algo y no vienen como óptimos para impresión 3D, entonces aquí podemos eh, cerrar agujeros que tengan. Eh, coser los triángulos, que son como todos estos polígonos que tienen, repararlo... Entonces, es otra opción que tiene también eh, Chitubox, que, eh, Chitubox Pro, que la verdad vale mucho la pena. ¿Ok? Soportes igual, tenemos todo lo, lo de soportes, pero aparte tenemos este mayor, como mayor opción ¿no? de soportes. Por ejemplo, tenemos todas estas opciones verticales, rectos, de conexión, dos puntos contorno como un árbol este entonces podemos elegir este por ejemplo este de como un árbol es muy bueno en un solo digamos eh, poste crea todos los soportes y eso la verdad es que este te, te ahorra mucho también tener que quitar muchos soportes y aparte pues obviamente resina y tenemos también aquí eh, por ejemplo pincel que nosotros Podemos dibujar donde queremos el soporte y si le damos aquí en, en plataforma por ejemplo nos pone los soportes nada más donde nosotros pintamos o por ejemplo en un, eh, forma libre entonces yo aquí dibujaría donde quiero que haya soportes y le pongo plataforma entonces nada más en esa parte me va a poner los soportes o por ejemplo aquí nada más eh, ahí, voy a dibujar aquí nada más aquí quiero soportes plataforma entonces ahí me puso nada más los soportes yo puedo elegir el tipo de soporte que quiera por ejemplo aquí en pincel ahí está y le pongo plataforma y ahí me pone los soportes vale la verdad está buenísimo vale mucho la pena esto el Chitubox pro nada más por lo de los soportes ¿okay? y eh, digo como última eh, instancia que, que les quiero eh, enseñar y para cerrar ya también este tutorial y irnos después a la segunda parte donde ya vamos a imprimir vamos a ver ya también este como la parte práctica lo interesante este, me gustaría cerrar, por ejemplo, con esto, que es el, el, las distancias. Eh, a lo mejor ustedes quieren medir un, un modelo para, no sé, crear eh, a lo mejor a, el accesorio que, que sea del mismo tamaño, etc. Ustedes pueden ir a eh, distancia de puntos a puntos. Entonces, por ejemplo, yo quiero medir cuánto mide de ojo a ojo. Y ahí está, ¿no? 11.36. Y este, nos puede servir mucho para referencias, este, para impresiones que sean más o menos a escala, etc. Entonces, bueno, la verdad es que este 2 box Pro vale mucho la pena. Eh, sí es un precio alto, pero creo que para quien eh, imprime mucho en resina y tiene un negocio de resina o este, quiere como tener muchas funciones que te van a facilitar mucho la impresión en resina, este, el Chitubox eh, Pro vale mucho la pena pero también el Chitubox básico la verdad es que es el que yo uso siempre este, el, eh, como laminador o sea tanto el Chitubox básico como el Pro y, y me han facilitado mucho la impresión eh, en resina entonces pues les agradezco mucho que se hayan quedado en este tutorial eh, eh, básico pero bastante extenso que creo o quise abarcar la mayor parte de, de Chitubox y de cómo imprimir y cómo laminar y todo eso, entonces como los tips esenciales para que ustedes puedan ya en, empezar a, a, a usar Chitubox, a que sus piezas queden mejor, a que tengan mejores soportes. Y entonces en, en el próximo este video ya vamos a estar imprimiendo estas, estas figuras de acción que están increíbles y este vamos a ver qué tal nos quedan con todos los, los parámetros que vamos a poner y eh, con todos los eh, pues sí digamos que el, el, todo el proceso que vamos a llevar ok bueno pues este muchas gracias de nuevo por quedarse acá no se olviden suscribirse dejar su like y eh, si les gustó el video pues díganme ahí en los comentarios qué, qué me faltó qué quisieran saber eh, si les gustó también lo que, lo que abarqué en este video y pues nada, muchas gracias, les deseo como siempre excelentes impresiones, yo soy Elías y adiós.